A ver si arranca acá. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en esta nueva clase, clase número 2 de Santiago. Y hoy estamos con personas en vivo. Así que estamos muy contentos. Tenemos dos estudiantes que se han animado, han vencido el frío, han vencido el viento del día de hoy. Un viento que la verdad que este, ha dado que hablar el viento. Pero este, lo han vencido y, bueno, vamos a estar comenzando. Como siempre, intento al principio pasarles el link. Eh, saben que es lo que más me cuesta a mí, pasar el, el link de la transmisión en vivo. Pero ya lo voy a estar logrando. Así que si me esperan un segundito, acá ya lo voy a estar logrando para que podamos estar en esta, en esta situación. Ahí les pongo... Ahí está, va a estar mejor la... Eh, la camarita para que pueda estar viendo la clase. Son dos hoy este, las chicas que se han animado, las valientes que se han animado a, a poder comenzar esta, esta etapa de, de presencialidad que gracias a Dios la podemos tener. Me gustaría si alguno está escuchando que me diga si el audio se escucha bien porque estamos probando acá un microfonito que es un micrófono, este, un micrófono direccional. Acá está. Ah, muy bien. Eh, díganme si lo están escuchando bien. Y si lo están escuchando bien, me gustaría que este, podamos este, ya estar empezando la, la clase, ¿sí? Así que ese sería un poco el objetivo. Eh, ah, se escucha perfecto. Hola, eh, Noé, ¿cómo andás? Qué bueno. Hola, Verónica. Sí, qué lindo. Bueno, ahí ya, ya estamos sintiendo que, que hay unos cuantos que están... Este, eh, eh, ya tomando la, la transmisión. Bueno, copio el link, copio el link de, de esta transmisión de Facebook, ahí está, ya la estoy copiando y ahí arrancamos con nuestra clase. Acá estoy mandándole al grupo de crecimiento de Santiago para aquel que este, no tiene Facebook o no está suscripto a la página de Celebremos la Recuperación, pueda, lo pueda estar viendo en vivo. ¿sí? Ahí ya les mando eso. Bueno, los que están en, en los dos este, grupos van a, van a recibir también el link para que podamos comenzar. Bien, ¿qué les parece si comenzamos esta hermosa noche, una noche un poco destemplada aquí en, en San Luis? Hola, Rodi, hola, Elisa... Qué bueno, qué bueno que nos estemos sumando unos cuantos. ¿Qué les parece si oramos? Si nos ponemos de acuerdo y oramos, y le decimos a Dios que Él sea nuestro, nuestra guía, que Él sea nuestro eh, pastor, que Él sea nuestro maestro, que Dios nos pueda estar hablando. Sí, buenas noches, Rosario. Oramos, ¿les parece? ¿Eh? Así en vivo, aquí con los que estamos en, en forma presencial y con los que están allí del otro lado, Mirando esta transmisión. Oramos. Dios, gracias, porque esta es una noche más, una noche donde vamos a estar teniendo este encuentro con vos y con la palabra, con esa palabra que inspiraste a, a Jacobo, a Santiago, para que pueda estar escribiendo a los de la dispersión, señora, los de la diáspora. Y aquí estamos, los que estamos dispersos por diferentes lugares de este, de este planeta. Aquí estamos en Argentina, en la provincia de San Luis, recibiendo tu palabra, queriendo estudiar un poco más, queriendo entender ese mensaje tan profundo que nos has dejado y que esa palabra pueda estar trabajando en nuestros corazones, nos pueda estar ministrando, pueda estar llegando como una fuente de sabiduría, como una fuente de guía, como una fuente de paz. Señor, nos ponemos en tus manos, te agradecemos porque este tiempo es un tiempo tuyo. Te agradecemos porque nos estás dando, como dice tu palabra, el querer como el hacer. Nos estás poniendo ese ánimo. Gracias Dios. Y Señor, sos tan fiel que lo que comenzaste en cada uno de nosotros lo vas a culminar, lo vas a completar. Sos tan fiel, Señor, que ese llamado que tenés para cada uno de nosotros está llegando a, a nuestros oídos espirituales, estás llegando y estamos escuchando tu voz llamándonos para que podamos ser tus hijas, tus hijos, tus siervas, tus siervos. Gracias Dios, en tu nombre. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, vamos a, a comenzar. Hola Dulce, hola Rosana, hola Isaura. Hola. Pero se, se nos están sumando, ver Ojeda también, qué lindo, qué lindo el grupo. Ya son unos cuantos los que están aquí virtualmente. Y aquí tenemos un grupito de dos personas que esperamos que el próximo martes podamos ser más aquellos que se animen a hacerlo en forma presencial. La semana pasada comenzamos con nuestro estudio de Santiago, ¿se acuerdan? Sí, acá este, tenemos estas dos participantes que van a ser un poco las voces que se van a escuchar en vivo, ¿sí? Hola Mariana, ¿cómo andás? Qué bueno que puedas estar también sumándote aquí. Y nos comenzamos este estudio inductivo que teníamos en nuestra... Hola María Laura, que teníamos ahí en nuestros eh, apuntes. Algunos tuvieron la bendición de poder hacerlo eh, en forma eh, anillada en, en una fotocopiadora aquí de San Luis... Eh, y que les cobró un precio bastante razonable y ya lo fotocopiaron, así que felicito a todos los que tienen su material, qué bueno que puedan tenerlo en papel si es que les conviene de esa manera. Y a los que no les conviene de esa manera, que lo quieren hacer a través de la virtualidad, con el celular, con la tablet, con la computadora, también está bárbaro. La semana pasada solamente vimos la introducción, la introducción de esta epístola, la epístola de Santiago, o la epístola de San, Jacob, o San Jacobo, ¿sí? y vimos el versículo 1 del capítulo 1. Esta semana, que nosotros vamos a estar comenzando, vamos a estar viendo desde el capítulo 1, los versículos 2 al 8, que el título de esta semana son, o es, las bendiciones en tiempos de prueba. Y en esta semana, por eso yo quería comenzar de esta manera, para que nosotros podamos ir viendo. En esta semana vamos a tener una división por días. Si ustedes lo vieron en su material, tenemos día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. ¿sí? Porque está planificado, pensado, ideado este material para que nosotros podamos este, comenzar desde el día lunes hasta el día viernes y el día sábado y el día domingo nos podamos dedicar este, al servicio al Señor, si es que tenemos algún servicio, o por lo menos a la meditación también de la palabra del Señor y damos un pequeño descanso, tal cual como funcionan las escuelas. Vieron que las escuelas funcionan de lunes a viernes y dejan el, el sábado y el domingo, lo dejan libre para que este, ese tiempo de descanso pueda dar nuevas fuerzas para volver a comenzar. Esto es un poco la temática o la la visión de este estudio, ¿sí? Para que podamos tener eh, esta, eh, esta dinámica. Y si ustedes van a mirar, cada día va a tener una sección donde vamos a tener eh, preguntas. Vamos a tener algunas preguntas. Yo, para esta clase, eh, no quiero abordar ninguna de estas preguntas, porque estas preguntas me gustaría que cada uno de ustedes las pueda responder en su, en su tranquilidad de la casa en su meditación, en su lectura, ojalá que este libro, que esta carta que estamos eh, también teniendo, pueda hacer más intenso ese tiempo devocional que tenemos con Dios. Viste cuando te levantás a la mañana, o a la siesta, o a la tarde, o a la noche, cuando dedicas esos minutos para estar con Dios, y decís, bueno, yo quiero que Dios me hable, que puedas tomar la carta de Santiago, que puedas tomar este estudio, que lo puedas tomar para reforzar ese momento devocional que tenés con Dios, ese momento de, de intimidad con Dios y que te pueda servir para que Dios pueda estar hablando a tu vida, pueda estar hablando a tu corazón y que el Señor pueda estar transformando muchas de las situaciones que nosotros la vemos como problemáticas, que puedan ser escuchadas en el trono de Dios, y también eh, esa respuesta que viene de Dios pueda estar también a través de su palabra, de la palabra de este libro de Santiago. Así que por eso yo te voy a animar de que vos lo puedas estar haciendo. Eh, tenemos dos herramientas que nos permite esta, eh, o que nos sugiere eh, este estudio inductivo. Nos sugiere, uno, la eh, página de internet, si vos tenés en tu página de internet. Hola Daniel, qué bueno que estés este, por aquí. Eh, la página es indubiblia.org. ¿sí? La, la página es indubiblia.org y ahí tenés que, en, el, eh, en, el, en los links que aparecen este, en el lado izquierdo de la página, tenés que ir hacia donde dice eh, el Nuevo Testamento y el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque esta página nos da una información muy certera en, en cuanto al autor y la fecha, a la estructura del libro, a este, las palabras claves, eh, a los métodos que se utilizaron para poder eh, abordar esta carta. Entonces, todo esto que tenemos aquí en esta página es un poco la introducción o el soporte lógico eh, o el soporte... Eh, lógico, el soporte Histórico para que nosotros podamos ir respondiendo a alguna de las preguntas. No es la única fuente que vamos a estar teniendo. La segunda fuente que nos eh, induce o que nos eh, sugiere este estudio es la utilización de la aplicación o la, la página o, eh, en definitiva, el programa Each word ¿sí? que ustedes. Eh, por ahí lo deben conocer algunos que ya han visto otros estudios que estuvimos haciendo en estos años. ¿Se acuerdan que vimos un poco Ishwar? Y que tenemos una aplicación que se llama Mishword, que también es para celular. Hay un problemita con la aplicación para celular. ¿Cuál es el problema? La aplicación para celular antes estaba en la Play Store eh, de, de Android... Y uno ponía n y s w o r d Y aparecía la aplicación y uno se la podía descargar Aquel que la haya descargado en de sus celulares a través de este, la Play Store de su, este, de su Android eh, No va a tener ningún problema porque eso va a funcionar como ya una aplicación descargada El problema es para aquel que lo quiere este, descargar ahora porque desapareció, no sé si no se pagó la tasa que tendría que pagarse para que esté en la Play Store, y entonces hay que hacer toda otra situación, hay que descargar la aplicación, yo la tengo descargada, y hay que este, liberar el, el celular para que esa aplicación, que no es de la aplicación de la, de la Play Store, pueda ser aceptada por el celular. Para ello, al que le interese, este, yo le puedo sugerir algunos tutoriales de YouTube para que lo puedan hacer ustedes mismos, que no lo tengan que llevar a ningún servicio técnico, que lo puedan hacer con simples pasos, este, la, el desbloqueo de su celular para poder recibir otras aplicaciones, el bajar la aplicación y el cargar los módulos de la aplicación. ¿Por qué digo los módulos? Ustedes están viendo ahí en su pantalla que acá yo estoy usando una Biblia, eh, la Biblia Reina Valera 1960, con los números Strong. Y algo les expliqué la semana pasada que ahora quiero este, eh, profundizar un poquito más. El diccionario Strong, o los diccionarios Strong, son este, tomos de diccionarios que toman tanto las palabras este, en hebreo, como las palabras en arameo, como las palabras en griego koiné, que se le digo que se usaba en ese tiempo, el griego más eh, popular de ese tiempo, las toma y les, a cada una de esas palabras les asigna un número. ¿sí? Les asigna un número. Las palabras en hebreo están, comienzan con la letra H, las palabras en griego comienzan con la letra G. Entonces, cada una de esas palabras, que son las originales, tiene su propia interpretación para el idioma original, tanto para el hebreo como para el griego. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Porque eh, si vamos al, al caso, cuando yo tengo esa referencia de ese diccionario y de esa palabra justa en lo que va diciendo, en este caso estamos con la versión Reina Valera, eh, esas palabras van enriqueciendo mi vocabulario, no solo este, eh, en el castellano, sino en el idioma, en este caso en el griego, y también me va enriqueciendo el entendimiento. Yo, sobre la misma palabra que estoy leyendo, voy leyendo la, el, el texto original. Estoy, estoy leyendo eh, la palabra escrita original. Si ustedes miran ahí en Santiago 1.1, que estoy poniendo aquí, este, dice Santiago, y ahí me pasa a G2385. Si se acuerdan, la semana pasada habíamos hecho esto. Cuando voy al diccionario y digo, a ver, voy a buscar. G2385 y me voy al diccionario Strong eh, en español, este, me va a decir que esa palabra es IACOBOS, ¿sí? Ah, esperen que... Ah, ya voy al, al diccionario Strong en español, disculpen que aquí estoy. Ahí está. Si ustedes lo miran acá, en la pantalla está apareciendo justamente el eh, original en griego... Y Jacobos, lo mismo que en 2384 con, con pronunciación griega, Jacobo, nombre de tres israelitas, y ahí nos pone, Santiago, Jacobo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a estar leyendo las, este, los versículos 2 al 8. Si leemos los versículos 2 al 8, van a aparecer muchas palabras que nos van a terminar interesando, o van a aparecer muchas frases que nosotros vamos a decir, esta frase me gustaría profundizarlo un poco más. Esta frase me gustaría que Dios me eh, hable un poquito más acerca de lo que está diciendo. ¿Qué te parece si tomas tu Biblia? Yo te la voy a leer en la Reina Valera 1960 y vamos a volver a leer desde Santiago número 11 y vamos a llegar hasta el versículo 8, que es lo que va a estar este, abarcando esta semana. ¿sí? Si tenés tu Biblia ahí, vamos a leer Santiago 11 al 8. ¿sí? Dice, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión salud Vuelvo a recordar algo de esta introducción. Nosotros habíamos establecido que Santiago era uno de los hermanos de Jesús, eh, probablemente el Jacobo, el que se nombra en, en Hechos número 15, el que habló en esa asamblea, el que estipuló las cargas que se le iban a poner a los gentiles, el que tenía un poco este, una, un alto cargo, y algunos creen que era uno de los pastores principales de la iglesia de Jerusalén, y que por eso él se identifica y él dice, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El, en la palabra original es el kirios o el kurios Jesucristo. Y fíjense este, si eh, nuestras deducciones son correctas y si decimos que Santiago es este hermano de Jesús este, es alguien que en un principio lo había rechazado a Jesús en un principio no había aceptado este, la deidad de Jesús ni tampoco había estado de acuerdo con el ministerio de Jesús o sea que Jesús había recibido el rechazo de sus hermanos entre ellos, Santiago y ahora, fíjense cómo cambia la situación algunos sitúan a esta carta este, a partir del año 42, 46, después de Jesucristo. Otro dice, no, esta carta se escribió en el 62, 64, después de Jesucristo. Hay una, una variación más o menos de unos 20 años. Eh, yo estoy tentado a creer más en la primera fecha que en la segunda, o sea, más cerca del 40 que del 60, porque eh, eh, en este caso, eh, por, por lo que dice después. Pero más allá de todo esto... En pocos años, en pocos años, Santiago se transformó de ser alguien escéptico con Jesús, en alguien no creyente, en alguien que de alguna manera cuestionaba a Jesús, y se transformó a ser un siervo, dice, siervo de Dios, y ahora miren cómo lo llama, el Kyrios, el Kyrios Jesucristo, siervo de Jesucristo. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque aquí viene una parte devocional. ¿Conoces muchas personas hoy que rechacen a Jesús? ¿Que rechacen a Dios? ¿Conoces? Es más, si yo te pregunto, te están viniendo nombres a la cabeza, ¿no? Personas. Y las estás casi como sacando fotografías. ¿eh? Y estás viendo, estás viendo una, dos, tres, no sé, la cantidad de personas que rechazan a Jesús. Y eso que te pasa a vos, le pasó a Jesús. Vos, como un siervo, como una sierva de Jesucristo, igual que Santiago, sos un predicador, sos una predicadora. Y por más que no tengas un púlpito, vos contás de Jesús. Vos contás, decís, Jesús me cambió la vida, Jesús me sanó, Jesús me salvó, Jesús me está dando paz, Jesús está escuchando mi oración. Y vos ves la cara de las personas con las que compartís esto, ¿no es cierto? Y con cuántas personas que te encontrás... Estas personas tienen escepticismo, o tienen incredulidad, o tienen indiferencia a lo que les está manifestando. Y eso, mal que nos pese a vos, a mí, me duele o no, te duele. Y mirá lo que le pasó a Jesús. A Jesús le pasó que tenía a su propia familia, que no creía en él, y él era el Hijo de Dios, él es el Hijo de Dios. Y Jesús... Lejos de condenarlos y lejos de rechazarlos, Jesús esperó su tiempo. ¿Y qué te parece si vos y yo nos ponemos de acuerdo en esperar los tiempos y no pierdas las esperanzas? Si tenés un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un papá, una mamá, si tenés un, un ser querido, si tenés un vecino, un amigo, una amiga, que amás y que todavía no cree en Jesús o que crea medias, o que todavía no se juega, ten esperanza porque puede pasar que en un tiempito él o ella diga, yo soy una sierva de Dios y del Señor Jesucristo. Así que, mirá, si te tomás de esto, por eso ese versículo 1, parece casi que lo pasamos por, por delante, y fíjense que cuando empezamos a analizarlo un poquito, ya nos está dando una información tremenda, una información muy, pero muy fuerte. Y como decíamos la semana pasada, cuando él dice en ese saludo inicial a las doce tribus que están en la dispersión, está hablando de los que se fueron, recuerden cómo se fueron de Jerusalén. Se fueron perseguidos, se fueron este, eh, por, por, la, por la tremenda persecución que comenzó eh, de, de los mismos este, judíos y luego de los romanos. O sea, comenzó a haber una, una persecución y ellos se fueron dispersando. Y eso lejos de ser un plan este, malvado para la iglesia, Dios, como dice Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que conformen su propósito son llamados, todas las cosas ayudan a bien, eso que fue una persecución, terminó siendo el punto de partida de la evangelización de los pueblos, de las regiones, de las naciones cercanas y lejanas de Israel. Y por eso eh, aquí Santiago, si lo vemos como este líder, este pastor de la iglesia de Jerusalén, estaba preocupado. Y él no, no manda una, una misiva personal, no dice yo voy a escribirle a fulano de tal, ni, ni voy a escribir a, a, a tal congregación, sino que escribe a todos, Dice, si yo escribo una carta, es como que mando un mensaje viral, ¿vieron esos mensajes virales que, que aparecen este, y que, que aparecen y, y, y están escritos como para todas las personas? Y lo recibís en tu, eh, en tu WhatsApp, lo recibís en tu Facebook, lo recibís en, en tu Instagram, lo recibís en, en las diferentes redes sociales. Bueno, así hizo Santiago con el elemento que tenía en ese momento, qué tenía, las cartas y escribe una epístola, escribe una carta, y dice, le voy a escribir para todos ellos, y les voy a desear esa última palabrita que está en Santiago 1.1. Las doce tribus. Las doce tribus, claro. Y le voy a desear salud. ¿Vieron que dice salud ahí? Y ahí me quiero detener un segundito, y después ya vamos al versículo 2. Esa palabra salud, que la vamos a poner ahí, en, en, en algún tipo de... Este, de eh, de cuadrito, es la palabra este Jairo en, en griego, ¿sí? Y dice que es un verbo primario, que dice estar alegre, también feliz, calmadamente o bien. Y también es un saludo. Pero en definitiva, lo que le está diciendo con salud no es solamente que este, no tengan problemas de salud como ahora que estamos luchando contra el COVID-19 o las diferentes enfermedades infecto-contagiosas. Sino, esa palabra salud estaba este, identificando todo esto. Miren, gozar, gozo, alegría, regocijo, salud y salvación. Todo esto significa Jairo, salud. Entonces, cuando este, Santiago o Jacobo está diciendo a todos ustedes, Salud, le está diciendo todo esto, le está diciendo yo quiero que tengan gozo, yo tengo que estén alegres, yo quiero que se regocijen, yo quiero que tengan salud, yo quiero que tengan salvación, les deseo esto. Entonces cuando vos este, le deseas a otro, Jairo, le estás diciendo esto, yo le estoy deseando salud. Por eso cuando alguien te, te saluda y te dice, deseo que Dios te llene y te dé salud, Miren qué palabra este, tan profunda, ¿no? Que te deja hilo, que te dé gozo. ¿Cuántos estamos necesitando eso? ¿Cuántos estamos necesitando cambiar un poco ese, esa perspectiva de la vida que nos lleva a, a estar preocupados por diferentes índoles que son todas válidas? Yo no estoy renegando de eso, te estoy diciendo de que ¿cuántos necesitamos que Dios comience a darnos gozo? Alegría, Alegría ¿sí? Este, un regocijo, cuánto necesitamos que Dios venga con esa salvación y que nos dé esa mano que nos levante, ¿no? esa mano que nos saca de esa, de esa situación tan tremenda. ¿no? Y bueno, volvemos este, ahora al versículo número 2, cuando Él dice: Hermanos míos, ¿se acuerda la palabra hermanos que nos llevó a este, una, una linda. Eh, Reflexión la semana pasada, a hermanos es Adelfos ¿eh? o Adelfos. Alguna vez escucharon el nombre Adelfo? Eh, escuchamos más Adolfo, pero si escucharon alguna vez el nombre Adelfo significa eso, cercano, este, hermano ¿eh? del mismo vientre. ¿eh? Qué bueno, ¿eh? somos hermanos. Y él dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. Ah, ¿Qué definición? Sumo gozo, ¿sí? Sumo es este, el, el griego paz, así, con acento en la paz, que es una palabra primaria que va a englobar todo, cada uno, el todo, el siglo, la cosa, la manera, tener por sumo, o sea, lo magnífico, gozo, que va a ser de nuevo esta, esta palabra que va a estar también relacionada con salud, ¿sí? que es jará, que es alegría, que es deleite, un deleite calmo. Yo no sé qué te pone gozoso a vos, yo te voy a explicar lo que me pone gozoso a mí. A mí me pone muy gozoso cuando voy a pescar, ¿viste? Cuando voy a pescar me gusta porque estoy frente al lago, estoy frente al río, este, preparo la caña, preparo el río, preparo... Eh, todo el aparejo y tiro, muchas veces no pesco la mayoría de las veces este, no pesco nada pero estar ahí claro esa calma, esa felicidad y ¿sabes lo que me sucede cuando estoy ahí con la, con la cañita esperando que venga el, el pez y pique, la, la carnada? Eh, muchas veces Dios me habla y, y comienzo a tener una intimidad con Dios y si llevo mis auriculares, pongo música y, y aprovecho para orar por más que a veces somos varios muchachos, este, yo aprovecho ese momento. Porque son momentos este, largos, ¿no? Sí. Minutos, a veces eh, horas, y estás ahí. Ese es un, un, un, una alegría, un gozo calmo, pero un gozo que llena el alma. Yo no sé lo que te goza a vos. Por ahí te goza contemplar la, la belleza de la naturaleza de Dios. Por ahí te vas y mirás un paisaje, estás arriba de la montaña y te quedas extasiado con lo que Dios está haciendo. Sí. Eh, la creación de Dios, o miras el cielo. Ayer hubo un atardecer, no sé si lo vieron al atardecer sí. ayer. Fue maravilloso, unos colores violáceos, unos colores rosas, en, en cuando se ponía el sol, ¿no? Y la temperatura encima no, no, no, no, no era muy fría, este, estaba hermoso. Bueno, esto es lo que te está diciendo aquí: tener por sumo gozo, y aquí viene la, la segunda parte, ¿no? Cuando os halléis. En diversas... Ah, y ahí se puso bastante complejo el tema, ¿no? Que nos hallemos en diversas pruebas. O sea, te está diciendo que tengas una actitud casi de contemplación magnífica, de, cal, de calma, de, este, de alegría, de paz. cuando te halléis en diversas pruebas? No te voy a preguntar qué pruebas estás teniendo vos en este tiempo porque seguramente este, se va a llenar la casilla de mensajes, ¿no? Y vamos a comentar todos las pruebas que tenemos. Pero lo que nos está aconsejando aquí es que busquemos en Dios esa calma para poder afrontar las pruebas. Vos sabés que hay, hay un dicho este, eh, muy, muy sabio que dice, este, no tomes decisiones apresuradas... Ni cuando estés muy alegre, ni cuando estés muy triste, porque te va a costar luego cumplirlas. A veces cuando estamos muy alegres, vieron cuando estamos este, rodeados de nuestra familia y tenemos esa, ese, esa alegría indescriptible de estar todos bien, y, y uno mira y dice, hace promesas, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, y después lo que cuesta es cumplir esa promesa. ¿Eh? no llega, voy a hacer tal, tal cosa, no, y no llega, ¿por qué? Porque haces promesas este, en un momento de mucha alegría, pero después el costo es demasiado alto para cumplirlo. Y cuando estás muy triste, o cuando estás muy agobiado, a veces tomas decisiones que son las peores decisiones de tu vida. Estás en medio de la prueba, en medio de la dificultad, acá la palabra prueba este, es... Peirasmos, ¿sí? es solicitar, es una provocación, es una prueba, a veces es una tentación, una adversidad, ¿sí? una experiencia mala. Bueno, cuando estás en medio del peirasmos ahí, eh, ¿con qué, qué difícil que es tener calma. Porque cuando no tenés calma, ¿qué pasa? Te desesperas. Te desesperas. Y cuando te desesperás, muchas malas decisiones. Y los que somos más viejitos... Sí, quería preguntar, ¿entre prueba y tentación son lo mismo? En este caso son sinónimos, no van a ser lo mismo, pero son sinónimos. ¿sí? Prueba y tentación ya lo vamos a ver porque después va a tocar también el tema de la tentación. ¿no? Pero eh, son sinónimos. Y a veces una prueba también es una tentación. ¿sí? Y una tentación también es una prueba. O sea que por eso son sinónimos. Ahora, como bien este, decías... Tomás malas decisiones. Y cuanto más viejitos somos, más malas decisiones hemos tomado en el pasado, ¿o no? Levanta tu mano si tomaste alguna vez una mala decisión en medio de una prueba, en medio de un enojo, en medio de una situación crítica. ¿sí? Algunos este, toman decisiones tan apresuradas que terminan destruyendo familias. ¿no? Y se destruyen relaciones. Amistades ¿eh? se destruyen por malas decisiones en el momento malo. ¿sí? ¿Por qué? Porque las pruebas van a venir. Lo que no podemos impedir, ni vos ni yo, es tener pruebas. Vamos a tener pruebas. Y van a Exactamente. Y eso es lo que dice el 3. Dice, sabiendo, ¿sí? y ahí nos pone este, en, una, en una linda posición. Dice, sabiendo, ¿sí? Eh, a ver. Voy a tratar de que... el 1097. Sabiendo viene de la palabra griega ginosko, ¿sí? que es del verbo primario conocer, de saber. O sea, es una verdad, ¿eh? es una, un reconocimiento, es un sentimiento este, de entendimiento, una información eh, que llega a nuestro conocimiento, es una, para que nos cercioremos, para que comprendemos, para que lo tengamos bien conocido. Y ¿sí? sabiendo, o sea nos está diciendo esto va a pasar sí o sí, ¿qué es lo que va a pasar sí o sí?, ¿Qué es la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir?, paciencia. paciencia. La Reina Valera dice eh, o, o traduce a la palabra que nosotros vamos a ver, jupomo, a ver si lo leo bien, jupomone, ¿sí? la traduce como paciencia. Ahora. El juponome, o la palabra juponome, lo que significa es resistencia o aguante, alegre o esperanzado. Y también es constancia o perseverancia, ¿sí? O paciencia también. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque a veces la paciencia no es comprender todo, sino solamente resistir. Así. Y con, pasivo, con la palabra pasivo, ¿es diferente? Sí, paciencia y pasivo son dos cosas diferentes. Porque en este caso paciencia aquí está hablando de jupomoné, que es la resistencia. Y pasivo es solamente el soportar ¿sí? o el no accionar. Pero en este caso es resistir, aguantar, perseverar, tener constancia. ¿Y por qué Digo esto que es, de, es, es tan importante, porque a veces nosotros relacionamos la paciencia como alguien que supera la situación y se queda tranquilo. Claro, no dice nada. Claro, pero no es que supero la situación. Muchas veces no voy a saber cómo va a terminar la situación, pero por eso resisto estoicamente sin tomar decisiones y sin este, eh, hacer ningún tipo de acción que comprometa mi fe por ejemplo este, eh, siempre damos este ejemplo porque es el que nos pasa creo que a 99,9% de los que vamos al supermercado vemos que las cajas de al lado funcionan más rápido que la que elegimos ¿no es cierto? y muchas veces tomamos la terrible drástica, mala decisión de cambiarnos de caja y te cambias de caja y la caja tuya, que estaba lenta, se pone rápida. Sí. Y comienzan a pasar. Todos los que estaban delante tuyo y los que estaban detrás tuyo pasan antes que vos, que te cambiaste a la otra caja rápida que estaba funcionando mejor y que en ese momento se trabó. Y vos decís, soy yo el problema. Porque todos los otros han pasado rápido. Y eso justamente es no tener paciencia. ¿Por qué? Porque no estoy resistiendo la prueba y me está ganando la ansiedad. La ansiedad, que es mucho de lo que nos pasa hoy en día. ¿Y cómo vemos la ansiedad? La ansiedad la vemos porque nosotros queremos resolver todo rápido. Bueno, ya. ya, ya, ya. Había hace unos años atrás este, unas propagandas que decían ¡Llame ya! ¡Llame ya! Y te, y te ponía, ¿no? Y te, y te tiraba así ese, esa, esa línea que este, casi que te urgía que vos levantes el teléfono y compres ese producto mágico que te iba a solucionar la vida. ¿No? Eso, el, el ya de ya, y ponse así, lo necesito, y por ahí comprabas cosas que nunca más la usaste, o que si la usaste una vez es mucho. Bueno, esa impaciencia, esa, esa ansiedad que tenemos todos, ¿eh? Porque cuando, cuando comenzás a, a reconocer la ansiedad? La ¿no? comenzás a reconocer la ansiedad, sobre todo a la noche, cuando no te deja dormir. Cuando estás pensando y pensando y pensando porque estás en medio de la prueba, estás en medio de la dificultad, y no encontrás la vuelta para solucionarla, ¿o no? ¿O no te pasa eso? Sí, sí. Y te pasa. Sí. Y entonces esa ansiedad no te permite descansar. Y como no te permite descansar, al otro día te levantás con un mal humor. Ah, decimos acá ah, ah. chinchudo, ¿no? Como si fueran chinches malas ¿no? que te vienen. En, en el norte, este, allá en el Chaco, viene, cuando viene el viento norte es un viento muy cálido, como acá en, claro, como en San Juan el Sondo, ¿vieron? Y bueno, allá decimos que cuando viene el viento norte te pone de mal humor. Ah, no. Porque salís a la calle y recibís un, un viento de 40, 42 grados así en la, en, en la cara y, y, y vos este, no, no lo recibís con muy buen ánimo, con muy buen gozo. Y obviamente que no te produce nada, nada de, de buen humor. Y bueno, estamos ahí impacientes, estamos ahí ansiosos. Y en definitiva, lo que nos está diciendo aquí es que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, resistencia, perseverancia, perseverancia. ¿Sí? Y acá quiero que este, vos y yo tomemos ánimo, porque por ahí no se va a solucionar lo que te está pasando ni lo que me está pasando. Por ahí vos vas a querer que se solucione mañana y mañana no se va a solucionar. Por ahí pensabas o querías que se solucione ayer y ayer tampoco se solucionó. Y estás mirando y decís, ¿será que esto durará mucho tiempo? ¿Será que esto...? Y yo lo que te puedo decir es que no sé cómo se va a solucionar. No sé cómo va a suceder todo, pero sí sé que tu fe y mi fe están siendo probadas. Y al estar siendo probadas tu fe y mi fe, ya comienzo a tener un fruto del amor de Dios en mí. Y Dios comienza a darme a mí resistencia. Y lo único que te pido es que no tomes decisiones apresuradas en este momento. Y que te fortalezcas en Dios y que digas, Dios, esta prueba... Yo ya lo sé, está produciendo en mí algo mejor. Y mira, mira lo que te voy a decir. Esto es muy loco lo que te voy a decir, pero si te animás en este momento a decirle gracias Dios por esta prueba que estoy teniendo, porque me estás enseñando algo maravilloso. Si te animás a hacerlo, comenzás a decirle Dios algo hermoso va a salir de lo que me está pasando, algo hermoso a algo tremendo viene de Dios y por eso me esperanzo en lo que viene de vos y resisto y no hago ni, ni promesas vanas ni decisiones equivocadas, solamente resisto en vos, persevero en vos. Y el versículo 4 dice más tenga la paciencia, otra vez esa misma palabra, su obra, y obra es el, el texto G2041, que me gustaría que, que lo miremos, ahí yo lo voy a sombrear, ahí está, ahí está su obra, obra es Ergon, ¿sí? de trabajo, de, de labor, de laborar, de esfuerzo, de ocupación, de acto, de acción, ¿sí? Que tenga su obra completa, ¿sí? Completa también es el, el texto o el... A ver si acá me aparece automáticamente mi... Esperen que mi, mi computadorita está media. G5046, ¿sí? Ahí, ahí me está. Lo copio y me voy a... Así no, no pierdo más tiempo, me voy al diccionario... Ahí está, G5046, es teleios, completo, ¿sí? En varias aplicaciones de trabajo, de crecimiento mentalmente y carácter moralmente, ¿sí? Es una cualidad, alcanzar madurez, maduro, perfecto. Mirá qué tremendo esto. Entonces, Dios me dice, sabiendo que su obra completa, ¿sí? Su obra completa, el teleios. Es un crecimiento moral, es un crecimiento en madurez. Sabiendo que la madurez de esa paciencia, su obra completa, me va a hacer que vos y que yo, para que seáis perfectos, ¿sí? y perfectos es también ellos o sea, maduros. Que vos y yo seamos maduros, que seamos con un carácter moral alto, que tengamos... Este, una este, perfección en Él. Entonces, ¿qué está queriendo Dios? Que vos y yo seamos maduros, que tengamos esa resistencia y que esa obra nos haga no solo maduros, sino cabales. Cabales en el, en el griego es holocleros, ¿sí? perfectamente sanos. Cabales, ¿eh? perfectamente sanos. Yo te quiero poner solamente algunos ejemplos, y programa que sea reiterativo con lo que, con lo que digo, eh, y justamente que estamos acá en, en, en el sitio que estamos transmitiendo desde Celebremos la Recuperación. Celebremos la Recuperación es un ministerio para lograr sanidad, no solamente de las adicciones, sino de los problemas, este, de los problemas espirituales, de los problemas familiares. Y nos lleva a sacarnos la careta y a decir, yo necesito de Dios. Yo necesito sanidad de Dios. Acá coincide que este, nuestras dos acompañantes eh, han transitado un tiempo también en Celebremos. Este, y buscamos esa sanidad de Dios, esa sanidad del alma, esa sanidad de las emociones, esa sanidad de las relaciones, esa sanidad del, del espíritu, esa sanidad física. Y Dios quiere eso porque dice, mantenga la paciencia, esa perseverancia, su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sanos, íntegramente, cabales. Qué bárbaro, ¿no? Y, y, y termina rematando este versículo, sin que os falte cosa alguna. ¡Guau! Wow. Entonces, yo miro este, este texto, algunos dicen este el texto de Santiago es un texto muy simple, algunos este, teólogos eh, o críticos de la palabra dicen que es un texto muy simple, que no tiene gran doctrina, y es verdad porque no aborda grandes temas doctrinales, pero también es verdad que al ser palabra de Dios, eso no me, no me, eh, no, no, no me deja ver también de que tiene una riqueza, eh, en cuanto a, a, a la aplicación del Espíritu mismo que Dios está dando eh, a, a mí y a vos, y que cuando yo leo estos versículos y comienzo a profundizar, solamente estamos profundizando en los... fíjense que estamos hablando este, de los textos o de, los, de las palabras originales. Cuando empezamos a ampliar ese conocimiento de las palabras originales, empezamos a decir, esto tiene demasiado sentido. Dios, ¿qué está esperando de vos y de mí? Dios quiere que yo aborde estas pruebas, estos problemas, estas circunstancias, pero que lo aborde con una carga de herramientas. ¿Con qué las tengo que abordar? Primero las tengo que abordar con fe, porque esta prueba va a ser de fe. Y las tengo que abordar con perseverancia, con paciencia, con constancia. Y cuando la abordo con constancia, con paciencia, con perseverancia... ¿Sí? Esa, esa perseverancia va a dar este, una, una obra completa, y esa obra completa va a dar que yo, que vos, comience a ser una persona madura, comiences a ser una persona que tenga un, un estado de perfección en Dios, pero no perfección para que yo me jacte de lo que eh, soy, sino perfección para que pueda mirar a los problemas, y los pueda ver tal cual son, y decir Dios, gracias porque esto me está dando a mí una sanidad cabal, me está dando una sanidad del alma. ¿Y cuántas de nuestras familias, cuántas de nuestras situaciones, cuántas de nuestras economías, cuántas de nuestras situaciones laborales están necesitando esa sanidad cabal de Dios? Te pregunto a vos y, y, y me pregunto a mí. ¿Querés recibir sanidad íntegra de Dios? Que sane tu alma, que sane tu entorno, que sane tus relaciones familiares, que sane tu economía, que sane tu trabajo, tu generación, tu familia, sí, que sane. Si querés recibir esto, Dios está usando las pruebas que te está dando para producir en vos ese efecto tremendo de sanidad. Entonces, ahora comienza a tener más sentido cuando yo te estaba diciendo hace un ratito que nos animamos a agradecer a Dios por esta prueba, porque la promesa de Dios es que vos vas a salir fortalecido, y que vos vas a salir con sanidad, y que vos vas a salir con madurez, y que vos vas a salir con fortaleza, con perseverancia, y no te va a faltar cosa alguna. Y siempre nosotros llevamos a lo material y miramos los materiales y decimos, ¡ay, lo material es lo más importante! En definitiva no es lo más importante porque lo más importante es lo que Dios está haciendo en vos. Y terminamos con el 5 porque ya se nos está yendo el tiempo y, y si seguimos así podemos estar hasta las 12 de la noche, pero vamos a terminar solamente con el 5. ¿sí? Dice, y si alguno de vosotros tiene... Falta, ¿sí? Falta acá en el griego es leipo, ¿sí? Que es ausencia, ¿eh? necesidad. Si alguno de vosotros tiene necesidad, tiene falta, tiene ausencia de sabiduría, ¿sí? Y la palabra sabiduría es sofía, ¿eh? que es una sabiduría elevada, espiritual. Es una sabiduría que viene de Dios, la sofía, ¿sí? La Sofía de Dios, dice, pídala, aiteo, ¿sí? De, demandela dígale a Dios, ¿sí? Pídala, pedimos a Dios, el cual da, dice, y, y da viene de, de, de la palabra didomi, que dice conceder, confiar, constituye, deja, echa, entrega, infunde, ¿sí? Ofrece, permite todo esto es cuando dice la palabra da didomi el cual infunde el cual concede el cual constituye en vos dice el cual da a todos y miren lo que la palabra que usáis abundantemente como todo lo que hace Dios pero que Dios hace todo abundante Dios no hace las cosas escasas este, entonces, dice, le voy a dar montañas o le voy a dar este, sierras a San Luis. ¿Y cómo le da a San Luis? Abundante. Entonces tiene uno, dos, tres cordones, no sé cuántos cordones montañosos o, o de sierras tiene San Luis. ¿Sí? Le dice a Mendoza, le voy a dar montañas más altas. ¿Y cómo le da? Abundante. ¡Oh, abundante! Y le da a los Andes. Y dice, ¿y le voy a poner el de regalo de ya le voy a poner la concagua ahí ¿eh? para que sí. tengan este, casi 7.000 metros ahí, 6.959 no? nieve eterna tiene la concagua y vos mirás y, mirás y decís wow no sé, cuando, cuando pasás por ahí y mirás esa montaña decís, ¡qué montañota! ¿no? y Dios cómo da las cosas al Chaco, dice, te voy a dar yo soy chaqueño, ¿no? y siempre hablo del Chaco, ¿no? le voy a dar unos montes pero bien montes, ¿no? y te ¿cuál? pone los espinillos, los algarrobes y le pone montes para que tenga le da abundantemente ¿sí? a la Patagonia le da abundantemente esas, esas esos glaciares sí Perito uh, Moreno y también le da esos lagos y también le da toda esa esa cordillera qué tremendo Dios cuando te da te da abundantemente y no solo que te da abundantemente me gusta la otra palabra la que dice sin reproche Viste que cuando a veces este, nosotros los papás, eh, las mamás también, eh, solemos dar algo, a veces le decimos, sí, pero acordate que, ya le estamos haciendo un reproche, ¿no? le estamos dando y le estamos dando un reproche. Sí, pero no te van a hacer el mismo para él. Y ya le tiramos una, eh, con la bendición viene <ríe> la reprimenda, ¿no? <ríe> bueno, Dios no te da así. Qué tremendo esto, ¿no? Dios no te da así. Dios te da, sí, reproche. reproche. ¡Qué bárbaro! ¿eh? El reproche es oneidizo, ¿sí? que es este, una injuria, un oprobio, una reconvención, un reproche, obviamente. ¿eh? Esto es este, el, el, el reproche. Y Dios dice que le será dada, ¿sí? Le será dada. Te dejo con esto las preguntas que tenés que ir respondiendo por los días. Este, vamos a ir haciéndolas, si Dios quiere, el, el día sábado, si tenés alguna duda. ¿Eh? Si, si tenés esa, esa, esa duda, yo te eh, invito a que lo puedas estar haciendo. Y bueno, a todos los que estuvieron viéndolo en vivo, te agradecemos. ¿Qué te parece si cerramos este momento? Hola Isabel, bueno, muchas gracias Sergio. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos? Y le decimos a Dios que Dios nos esté eh, bendiciendo, nos esté dando sabiduría, nos esté dando perseverancia, nos esté dando eh, fe. Y obviamente agradecemos por esa prueba que estamos teniendo hoy. Le ¿sí? vamos a agradecer a Dios. ¿Te parece? Ahí donde estás, oramos y cerramos eh, esta clase en vivo y luego seguimos eh, comunicándonos eh, el día sábado con todas las preguntas que tengan y vamos a tratar de ser lo más... Eh, lo, lo más certeros en las respuestas, ¿sí? Pero ahora, Dios, gracias por esta noche, gracias porque, como decía tu palabra, muchos de nosotros estamos en diferentes pruebas, muchos de nosotros estamos en diferentes situaciones que son muy pero muy particulares, algunas son casi agobiantes, Señor. Y en esas pruebas nosotros queremos fortalecernos primero en ti, y queremos tener perseverancia, queremos tener paciencia, queremos tener resistencia, Señor. Y te pedimos que nos des esa gracia de no abandonar nuestra fe y de seguir confiando de que todo esto va a terminar en una bendición tuya, Jesús. Y en esa fe comenzamos a tener certeza de que estás vos estás al mando de la situación y estás mirando nuestros corazones, y vos estás cambiando las lágrimas en alegría. Estás cambiando el dolor en, una, en un gozo, Señor. Gracias Dios porque en ti comenzamos a tener paz. Y en esa paz, en esa calma que estamos teniendo, vos estás hablando en nuestros corazones, y en esos, eh, en esos momentos que estás ministrándonos, comenzamos a tener fe nuevamente perseverancia y comenzamos a recibir de ti abundantemente tu sabiduría, tu madurez, esa madurez que viene solamente de ti, que no tenemos nosotros nada que ver, que no nos pertenece, que solamente es obra tuya, porque comenzamos a entender que tus propósitos son más grandes que nuestros pensamientos. Gracias Dios porque nos estás ministrando. Gracias Dios porque estás llevándonos a una fe, una fe genuina. Gracias Dios. Gracias porque este día tu bendición está sobre nosotros. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que estés guardándonos en todo. Gracias Jesús, en tu nombre Señor. Amén. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que podamos, que cada uno de nosotros, eh, estar interactuando eh, tanto... Este, por, por este medio, por Whatsapp, con las preguntas el día sábado. Y bueno, deseo que Dios te esté hablando de una manera única. ¿sí? Que el Señor te bendiga, chao. ahí nos despedimos también aquí en vivo. chao y que podamos tener una semana bendecida. Chao, hasta la próxima.